Todo el mundo con la mano arriba muchachos. Todo el mundo con la mano arriba. Ya sé. Mano arriba. Ya. Ah, ah, ah, ah, ah. Bien, Suelto fuego públicamente o tímida Fuego van a ser mis líricas. Este cabrón quiere química. No para la mi ráfaga la lírica. Yo soy Ay. el cabrón que rompe la psíquica. Muy bien cómo se hace con esta cínica. No para la mi bala ni mi ráfaga ni siquiera en la sala de balística. Oh. Soy juego, sabes ¿Sí? muy bien que funciona el nuevo. ¿Sí? Yo soy el cabrón que coge el micrófono, atormenta todo el estilo en el fuego. ¡Ay! Soy el cabrón que rompe de Barcelona. Me eché un freestyle en casa y ardió todo el Amazonas. ¡Oh! No sé cómo rompo todo lo que lo controlo. Sí. Yo soy el cabrón de mierda que siempre funciona. Sí. Ya lo sabes como suelto campeón. Mi nombre es El Cal, pero mi padre es un dragón. ¡Oh! Chivo, de cómo todo funciona, soy sí. el cabronazo que va a prender todo sí. el estilo que viene eh. para mi corona. Eh. Ya lo sabes que como la cantimplora, que traigan el agua, que van a arder dos mil personas. Tú eh. oh, ya sabes cómo juego, sí. cachene ya lo trola todo sí. estilo en este ciego. Sí. Hoy Córdoba va a pedirme más fuego, voy a acabar quemando hasta los bomberos. Eh. Agua, agua. Ey, ey. Para arriba. Hey, hey. Hey, hey. Hey, hey. Hey, hey. Tengo el arte que reparte toda la improvisación. Soy astuto en un minuto, me voy a con una canción. La rima ey. que necesita pues viene del corazón. Oye, tío, ya como tía, hago la revolución. Estoy haciendo la danza de la lluvia y le juro al Amazonas que le salvo su pulmón. Oh. Papito que te pasa sí. papa Rapeando paquito enemigo La rima que pie estoy inteligente sí. En serio soy el más ardiente Ya era Poseidón Porque vine aquí con solo Tres dientes tridentes La entendieron pano ¿Qué pasó? Tengo la poesía mi hermano rapeando Yo digo let's go En serio papito Yo tengo mi flow Tengo el doble de H Y la gente grita ¡Oh! papito y yo lo sigo derrotando, hey, yo soy el agua, no te miento, conformo tu cuerpo soy el 70%, ¡Ay! cállate la topa, papito, Última. rima que saco los solo recito, Última. soy el más ardiente, este no es agua pero se pasa de corriente, cállate la boca, cállate la boca, cállate